In the summer of 1745, the Grand Duke Peter, heir to the throne of Russia, married an obscure German princess by order of the reigning empress, his aunt Elizabeth. The name of the princess was Catherine. History would know her as Catherine the Great. I like it about this sound. She was an innocent when she began her life at court. All reports agree, ma'am. The marriage remains unconsummated. What the devil's the matter with them? She didn't understand the deceptions. Sergei Vasilievich. Your no, highness charming today. If only be so bold. I wish to employ your talents in the service of the state. I didn't bring her here to read books. I brought her here to breed sons. She must have an heir. She didn't understand the betrayals. Do you truly love me? Uh, Monsieur Saltikoff, for instance, uh, he has been yes, acting yes. under orders. I, I do love you. How can you doubt it? By God, don't you remember that first night? Oh, yes. It will always remind me that a man can practice the art of the whore as well as a woman. Politics is a brutal business, ma'am. Are you sure you've got the stomach for it? But she learned that power can be bought, that alliances can be forged. Gregory Olaf at your service madam he's a drunkard a womanizer a boast and a hero how did elizabeth take power who put her in front the army she learned ambition when i'm dead when you seek to take power yes. yes she learned how to survive in a lethal game on the face of it highness the throne is yours but in politics one never knows she thinks she's clever she knew that when elizabeth died she'd have to fight Not just for a throne, but for life itself. His Imperial Highness the Grand Duke Peter is proclaimed Emperor of all the Russians. Give him the power and he'll be rid of me like that. But she also knew that one bold stroke could change her destiny. Swear to me you didn't order it. Of course I didn't order it. <laughs> Si mi marido, el zar Pedro III, se hubiera molestado en pasar por una coronación, podría haber gobernado Rusia más de seis meses. Cuando yo me apoderé del trono, en junio de 1762, no cometí ese error. Fui coronada en la Catedral de la Asunción de Moscú en septiembre de aquel mismo año, convirtiéndome así en la ungida de Dios. Era absolutamente necesario, porque el poder que yo ostentaba pendía de un hilo. Tenía al ejército conmigo, al menos a los oficiales más jóvenes, pero yo era una mujer, una extranjera, e incluso mis amigos políticos pensaban que debía gobernar como regente por mi hijo Pablo. Pero eso no era satisfactorio para mí. Yo tenía sueños. Había leído a Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. Era una verdadera hija de la Ilustración. Quería sacar a Rusia de su letargo medieval e introducirla en el mundo moderno. Por encima de todo, quería terminar con la abominación de la servidumbre por la que diez millones de rusos eran propiedad de los terratenientes, de la iglesia, de la corte o del Estado. En una palabra, yo quería una revolución. Sino a Pedro! ¡Pero Iván vive! ¡Iván vive! ¡Iván es el ungido! ¡Iván es el verdadero zar! ¿Le habéis soltado? Sí, señora, pero a regañadientes. ¿No decíais que estaba loco? No se trata de eso. Los rusos aman a los locos. Me refiero a los campesinos. ¿Por qué? Dicen que están cerca de Dios. Qué extraño. No te fíes del clero, solía decirme mi padre. Creo que Iván puede ser un peligro. Los informes coinciden en que es un demente. ¿Y por qué lo tuvo recluido la emperatriz Isabel? Lleva sangre Romanov y fue proclamado zar en la cuna. ¿Qué más? El pueblo le ama, Majestad. ¿Por qué creen que está loco? No porque ha sido prisionero desde que nació, como ellos. Ese policía secreto vuestro ve peligro por doquier. Creo que hay personas mucho más peligrosas para vos que Iván. Dicen que Iván es un loco, un loco santo. Mientras esté vivo será un peligro para mí. Catalina, no podéis. ¿No puedo qué? Lo sabéis muy bien. Después de Pedro... Cobia, te he repetido una y otra vez que no tuve nada que ver con eso. Pero habéis recompensado a los hombres que lo mataron. Solo repito lo que todo el mundo dice. Cobia, no empieces con eso. Está bien. Iván es un peligro para vos. Pero por lo que más queráis, dejadle tranquilo. No hagáis nada contra él. No cometáis locuras. ¿Qué diablos estás diciendo? Su Majestad está despachando asuntos de estado, señor. Vuestro nombre no está en la lista de hoy. ¿Lista? ¿Sabes quién soy yo, Mentecato? Conde Boronzov, ¿queréis decirle a este bufón que quiero ver a la emperatriz ahora? ¿Su nombre está en la lista? No aparece, canciller. Entonces no os recibirá. Uh -huh. Alexei Grigorovich. ¿Habéis vuelto? La política... Es un vaivén, me alegro de veros. Su majestad os recibirá ahora, excelencia. Gran canciller, ¿conde debes tu sed? Bien, no debo hacer esperar a la emperatriz. ¡Ah, oh, majestad! Mi querido amigo, habíamos soñado con un momento como este. <risa> sí, majestad. Os nombro vicecanciller. Vuestra majestad me colma de favores. Oh, bien, hablad. Siempre fuimos muy francos el uno con el otro. ¿Debo entender que el conde Bolonzov continúa siendo canciller? Aún tiene el favor de la antigua nobleza y los terratenientes no puedo destituirle. Perdonadme, pero ¿esperáis que olvide que él fue el artífice de mi ruina y mi destierro? Os repito que no puedo destituirle. De momento. Ah. Necesitamos tiempo y prudencia los dos juntos. Vamos a cambiar este país. <risa> Lo est libre, y le dan le el hombre nació libre y, sin embargo, vive encadenado. Ruso, ¿le habéis leído? Es un tanto revolucionario para mí, Majestad. <risa> <risa> Conozco, ¿verdad? Teniente Potenkin, majestad ¿Me dejasteis un crucifijo? Sí, majestad Os lo he devuelto No lo habéis hecho Qué negligencia la mía Pero os lo devolveré Tenéis mi promesa Y para la muy serena y muy poderosa princesa y señora Catalina II Emperatriz de todas las rusias De parte de sus leales súbditos del segundo gremio de comerciantes de Chernigov Larga vida y un reinado glorioso Emilian Pugachev, majestad Para su majestad imperial, la zarina Catalina II, por la gracia de Dios, emperatriz y autócrata. Madrecita, soy el cacique de tres aldeas. Luché por Rusia en la guerra contra. Desean silenciarme porque yo contaría la verdad. Dejadle hablar. Madrecita, mi pueblo no tiene dinero pero debe pagar los impuestos al gobierno y las altas rentas a los terratenientes. No tienen comida, pero les prohíbes pescar en sus propios ríos. Nuestros jóvenes luchan y mueren en tus ejércitos. Nuestras muchachas son convertidas en esclavas. Madrecita, tenemos hambre. Madrecita, tenemos miedo. Madrecita, estamos furiosos. La audiencia ha concluido. Llevaos. No. dejadle ir en paz. Majestad. You saw her. Um no. You mean she denied you an audience? No, no, no, nothing like that. Uh, la iglesia fijará el momento pero eminencia la madre iglesia posee ciertos privilegios negados a otros los plantó cara, ¿verdad? Bien. Diez años de trabajos forzados acabarán con el rebelde que hay en él. ¿A qué estáis esperando? Perdonadme, ¿la emperatriz ha cambiado de idea con respecto a ese hombre? Decidme, teniente... Potenkin, excelencia. ¿Albergáis alguna esperanza de ascenso? Por supuesto. ¡Entonces obedeced, maldito sea! Excelencia. Prestasteis solemne juramento ante Dios. ¿Entonces por qué dudáis de mí? En vuestra majestad ha proclamado muchas medidas nuevas. La reforma de las industrias, la introducción del papel moneda. Hemos esperado que anunciarais la devolución de las propiedades de la iglesia, pero en vano. Una de las virtudes que predicáis es la paciencia. Existen límites. Asumisteis el poder con la bendición de la iglesia, pero con unas condiciones. Debéis comprender que yo no hablo por mí mismo, sino por otros mucho más poderosos que yo. Lo comprendo. A la perfección. Lo prometí, es cierto. Debéis obrar como consideréis oportuno. Pero debo recordaros que el difunto zar concedió muchas de las antiguas propiedades de la iglesia a miembros de la nobleza. He visto la lista. ¿Vuestro nombre está en ella? Majestad, yo no hablo por mí mismo. Sé muy bien por quién habláis. Me siento obligado a señalaros las dificultades, majestad. Ya comprendo las dificultades. ¿Queréis encargaros de esto? Potenkin, conozco este apellido, pero... ¿Pero qué? Perdonadme, Majestad, pero además de los diez mil rublos, le concedéis el rango de segundo ayudante de cámara. ¿Deseáis recibirle en la corte? ¿Por qué si no iba a concederle ese rango? Por la gracia de Dios. El zar Pedro era el elegido, pero esa alemana le asesinó a sangre fría y le robó su sagrada corona. ¿Y qué hace la Santa Madre Iglesia? ¡Nada! ¡Nada! Eminencia, la sangre de Pedro manchará vuestras manos y no actuáis. Debéis denunciarla. Debéis levantar a los fieles contra ella. Querido hermano, he oído lo que has dicho y pensaré en ello ahora. Ve en paz. Derrocarla, destruirla. ¿El instrumento de Dios, tal vez? Eminencia, perdonad. No, Zubiansky. He derrochado paciencia y diplomacia. Ella no piensa cumplir su promesa. Decidme, ¿la va a cumplir? No. ¿Pero qué puede hacer ese monje loco? Solo. Hacer que lo fusilen o lo ahorquen. Pero bien orientado... Sabemos que ella no ostenta el poder con firmeza. Y que podríamos volver al pueblo contra ella, pero no basta. No podemos ofrecerle al pueblo una rebelión sin más ni más. También tenemos que darle... Una figura decorativa. ¿Un emperador? Oh, oh, oh, oh, mira cómo sonríe. No quiero escoger a nuestro hijo, Grigori. Grigori, ¿Sabes lo que se rumorea? Que ya no te soy útil Y que solo pretendes deshacerte de mí Te he convertido en el hombre más rico de Rusia No soy estúpido, el dinero no es poder Me debes más que dinero Te he dado mucho más ¿Así? ¿Ah, ¿Qué soy yo? Semental en jefe de su majestad imperial Y últimamente ni siquiera eso Por amor de Dios Entonces cásate conmigo No te gusta la idea soy la emperatriz. Mi matrimonio es una cuestión política. ¿Así? ¿Ah, Tú lo sabes. Podría ser fatal para los dos. Fatal, ya. Entonces no olvides una cosa. No olvides quién te hizo emperatriz. Sí, hermanos. Iván es el verdadero zar. La alemana es una usurpadora. ¡Y una ladrona! ¡Os roba a vuestros hijos para sus ejércitos! ¡Os roba vuestro dinero para sus impuestos! ¡Incluso roba las tierras de vuestra Santa Madre Iglesia! ¡Que Dios os bendiga! Tenéis más instinto que yo. Conozco bien esa mirada lúgubre. ¿Qué sucede? La fuga del monje estaba bien organizada. Hemos ofrecido una recompensa por él, pero nada. Dicen que cuenta con la protección de la iglesia, majestad. Que los curas le ocultan. Ya que no podéis encontrarle, parece la explicación más obvia. ¿Algo más? Un nombre. Un nombre que se susurra en tabernas, en mercados, en iglesias. Iván. Iván. Oh, <music> Prisionero. Abrid la puerta. Un momento, venid conmigo ¿Príncipe Iván? Sabéis cuál es vuestro nombre? Pre, pre, prisionero... No, número... No, número uno. ¿Sabéis acaso quién era vuestra madre? ¿Sabéis por ventura quién sois? ¡Zal! ¡Zal! ¡Zal! ¡Zal! ¡Zal! La orden en excelencia. Un trago, señor. ¿Cómo? Oh, no. Combate el frío, señor. Hace un frío terrible aquí dentro, incluso en verano, es por el grosor de los muros. Beber si queréis. Esta orden lleva el sello de la emperatriz Isabel y fue confirmada por el zar Pedro. Así es, señor. Eh, hace diez años que somos sus carceleros, Chekin y yo. Eso es mucho tiempo, señor. Sí, si pudierais hablar en nuestro favor. Esta vida es muy dura, nunca vemos el sol. Todos conocemos a Estefan Mikhailovich Sheskovsky. Pero alguno de los dos sabe quién era el otro caballero? Sí, el conde Vestucev. Una vez le mandé una petición sobre una hacienda de mi familia. ¿Y la dama? No era la... No, Capitán Usakov, no lo era. Ni tampoco el caballero era quien decís, capitán Mirovich. Ninguno de los dos ha visto nunca a esas dos personas. Nunca han venido. ¿Visteis la orden? Sí. Si cae enfermo, deberá atenderle un confesor, pero no un médico. Si alguien trata de acercarse a él sin una orden firmada por el Soberano, sus guardianes deben darle muerte. Ya veo. Os recomiendo encarecidamente que canceléis la orden, Majestad. Si llegara a pasarle algo, disculpad, pero las habladurías dirían primero Pedro y ahora Iván. Ese es el riesgo. Yo veo un riesgo mayor. El riesgo de que pueda convertirse en detonante para la rebelión. Esa es una posibilidad muy remota. Tal vez no. Para el pueblo llano eres un príncipe legendario. Ibanuska, el legítimo zar que los hará libres. Hay un modo muy simple de asegurar vuestra posición, señora. Nombrad a vuestro hijo y gobernad como regente. ¿Tienes nada mejor que hacer? ¿Es que no tienes deberes? Entonces ve a hacerlos. Oh. Extraordinario, mi marido tenía el mismo mal gusto. Respecto al príncipe Iván, la orden queda confirmada. Está equivocado el pueblo. Si espera que Iván le dé la libertad, la libertad se la daré yo. ¿Parecéis sorprendido? no. ¿Debo asumir como cierta la abolición de la servidumbre, señora? Cuando llegue el momento, cuando tenga el poder. Confío en vuestro apoyo, Vestusef. Podéis contar con mi apoyo incondicional. ¿Por qué no me lo dijisteis? No tenía esas instrucciones. ¿Instrucciones? ¿Los gerifaltes de la iglesia implicados en un complot contra el trono y optáis por ocultármelo? ¿Y esa idea demencial e insensata de liberar a los siervos? ¿Demencial? Parecéis olvidar, Estefan Mikhailovich, que me debéis toda vuestra carrera. Mi carrera inicial, es cierto. Pero no lo he olvidado. Ella confía en vos. Catalina os escucha. No hay duda de que podríais desviarla de esta política con sutileza naturalmente. Mi padre nació siervo. Aprendió a leer y a escribir y se hizo escribano. Le escribía todas sus cartas a su amo. Otros terratenientes se enteraron y le pagaron por escribir las suyas. Durante 30 años ahorró ese dinero y lo dio todo para comprar su libertad. Para él merecía la pena pagar. Espero que hayáis almorzado bien. Las raciones son escasas cuando cena con su círculo íntimo Hay cosas vedadas, lenguaje soez, hablar mal de los demás, perder los estribos Y otras formalidades, como levantarse cuando ella entre o se marche No lo soporta La infracción de la regla supone una multa de diez Y cofres. no lo olvidéis, todos debemos estar animados Y no es fácil con huevos y pepinillos ¿Qué? Es lo que sirven Ah, <risa> oh, Lenguas He estado carteándome con Monsieur Voltaire al respecto y él cuenta una anécdota deliciosa sobre una dama de la corte de Versalles A este gran personaje se le oyó decir ¡Qué espantoso fastidio lo de esa torre de Babel! Con ese potpurrí de lenguas ¡Qué lástima! Si no, todo el mundo hubiera hablado siempre francés. <risa> ¡Oh, qué genial actriz hemos perdido en vos, señora! ¿Perdido, Alexei Grigorovich? En política uno está obligado a practicar ese arte diariamente. Provitas laudatur et aljet. ¿Virgilio? Juvenal. Oh, sí, claro, claro. Las sátiras. Consideráis adecuada la cita? Perfectamente. Mm. Saludamos al hombre honrado, como virtuoso, y le dejamos fuera temblando de frío. No creo que sois demasiado libre con vuestro cinismo. Como vos con vuestra traducción. Mac Nova virtute puer, sigitur adastra. Juvenal de nuevo. No, Virgilio. Prometí devolveroslo Me honraríais conservándolo, señora oh, Sospecho que es un legado de familia En realidad no Aunque sí perteneció a mi abuelo Ah, sí Era embajador, ¿verdad? En efecto Al servicio del zar Alexei Mihalovich. La historia cuenta que Cuando estaba en Copenhague Estando enfermo el soberano Se vio obligado a recibirle en la Cámara Real y de inmediato mi abuelo exigió una cama para sí mismo Ya que deseaba negociar en términos de absoluta igualdad ¿Y le llevaron la cama? Desde luego Y él se tumbó Y negoció los asuntos a través de las almohadas Una pareja improbable Estoy de acuerdo No lo dudo ya sé lo que pensáis de mí y de mis hermanos Provincianos sin familia ni clase Mas no olvidéis que gracias a ella tenemos tanto que perder como cualquier miembro de la nobleza Entre nosotros poseemos diez mil siervos Lo que su majestad necesita es un marido Un hombre fuerte a su lado Con un fuerte sentido de su propio interés Una idea intrigante Pero quizá ella elija uno por sí misma Deduzco que no sois un latinista, ya que no comprendisteis esa cita de Virgilio. Magten nova virtute puer, sicitur ad astra, que significa bendito sea tu valor, muchacho, que es el camino a las estrellas. Y os citaré otra frase de Virgilio. Latet in inerva. Hay una serpiente escondida en la hierba. ¿Qué claridad hay esta noche? Sí. Las estrellas parecen tan cercanas como si alargando el brazo uno pudiera tocarlas. Pero es una ilusión. Están muy altas, fuera de nuestro alcance. Sí Acepto el reto Apuesto mil rublos Eso es demasiado para mí Vos nunca perdéis Todo el mundo lo sabe Entonces saben más que yo No tendréis miedo ¿eh? No señor, pero como los demás Tengo los bolsillos vacíos y muchas deudas yo creo que tenéis miedo, que sois un cobarde. Si os ponéis así, me temo que no me dejáis elección. Estuvieron a punto de dejarle tuerto. ¿Dónde está? Por lo visto, no se sabe. Al parecer abandonó San Petersburgo esta mañana. Encuéntralo, Prascovia. Tráemelo. Yo escucho, y Dios es quien oye, madre. Hombre Santo. Perdí a mi marido por la peste y a mis hijos en la guerra. Y ahora no puedo trabajar la tierra. Cuida de él porque él es tu hijo. Honrale porque él ve lo que nosotros no podemos ver. Ámale porque él es el bien amado de Dios. Yo escucho y Dios oye, hermano. Hermano, las migrañas me ciegan y me hacen llorar como un niño. Creo que voy a enloquecer. Háblame un poco de ti. ¿Eres oficial? Destinado en la fortaleza de Schluzenberg. ¿Tienes la mirada de un hombre del sur? He nacido en Ucrania. Mi familia es noble, pero mi abuelo combatió con el Hetman Mazepa contra el Zar Pedro el Grande. Y mi padre y él fueron exiliados y yo nací en Siberia. Lo comprendo. Te han perjudicado por cosas que hizo tu abuelo antes de nacer tú. Eso es lo que te atormenta. Sí, pero escucha. Este no país está gobernado por los alemanes y él es no. un verdadero Romanov. ¿Estás loco? ¿Ah, sí? ¿Por qué vino ella? Porque tiene miedo. Sabe que si Iván estuviera libre, el pueblo se congregaría a su alrededor. Y él está aquí a nuestro alcance y tú mandas la guardia nocturna. ¿Y los demás qué? ¿Crees que quieren pasar su vida pudriéndose en este cementerio? ¿Lo crees? ¿Misión diplomática? ¿Misión diplomática? Una de gran importancia. Podría haber guerra con Turquía. Necesitamos aliados. Ya sé lo que es esto. Y esta es mi respuesta. Ella no puede hacerme esto y vos lo sabéis. Su majestad está siendo extremadamente generosa. Podéis conservar vuestros títulos y haciendas. La única condición es que salgáis de Rusia inmediatamente. Con que estáis juntos en esto, ¿eh? Hablaré con ella. Su majestad no está en San Petersburgo. ¿Dónde está? En otro lugar. Debe hablar el ejército. Él la puso en el trono y también puede derrocarla. No os aconsejo que sigáis por ese camino. Es traición. Y, en consecuencia, es un asunto para la cancillería secreta. No podéis tocarme. A ver cómo acaba esto. Es una simple escolta, excelencia. Estamos juntos en esto. ¿No se os ha ocurrido pensar que mientras luchamos entre nosotros, Catalina es la ganadora? Divide y vencerás, Mikhail Petrovich. Esto tiene un final. El poder absoluto. ¿Es eso lo que queréis? Catalina, la libertadora. Terminamos nuestra conversación, Messie Potenkin O debería decir reverendo hermano No, majestad, no he pronunciado los votos, soy un novicio <ríe> Me alegro mucho He venido a deciros que ha pasado el peligro Ya no es necesario que os escondáis ¿Creéis que me escondo? No es así No Siquitur, Adastra Vos no lo entendéis, señora Quizás seáis vos He venido aquí a ofreceros todo. No parecéis comprender. Estoy aquí por elección. ¿Pero partisteis para atraer mi atención? Sí. Y he visto el deseo en vuestros ojos. Oh, sí. ¿Entonces atináis? No entiendo nada. Durante toda mi vida he seguido el camino de la acción, del riesgo. El camino que va al poder, a la riqueza, incluso a la grandeza. Yo os ofrezco todo eso. Lo sé pero también me atrajo siempre el camino que conduce a Dios. No está Dios al final de todos los caminos. Yo os honro por el hábito que lleváis, pero ningún hombre puede negar su naturaleza. Solo puedo deducir... O no alcancéis a comprender la grandeza de la posición que rechazáis. ¿Qué posición? ¿Semental en jefe de su majestad imperial? ¿Emperador de la noche? ¡Malditos seáis por siempre! ¡No le dañaron el ojo, sino el cerebro! ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha creído que es? ¿Por quién me ha tomado? Me trató como a una vulgar meretriz que comerciara con su cuerpo, que se podra en el infierno. ¿Qué despropósito? Catalina de Rusia llorando sin consuelo por un vulgar teniente con hábito de monje. Lo terrible es que él es el elegido Lo sé Él podría haber sido mi igual en todo Y haber compartido mi vida por completo Habláis como si os hubierais rendido No es una ironía El único consuelo que tiene esta vida del que el más miserable de mis súbditos puede disfrutarse se me niega a mí. A mí. Siento que... Siento que estoy derrotada. ¿Dónde está el capitán? Borracho, como una cuba. Escuchad, Escuchadme. Nosotros tenemos las agallas para hacerlo. ¿Solo 12 hombres contra toda Rusia? Iván es Rusia. Un Romanov, el ungido de Dios, el elegido de Dios. Buenas noches, Sasha. Mira, tu uniforme siempre está hecho un desastre. Sasha, ¿qué ocurre? Reunida cuantos podáis, encargaos de los heridos, ¿qué hacemos con este? Encerradle, por separado. todo. ¿Qué hacemos? Nada. Pero seguro que... Nada. Se acabó. Rezaremos por el alma de Iván. Conozco el rumor del vulgo. Primero Pedro y ahora Iván. La alemana lo ha planeado todo. ¿No es así? Efectivamente. Dejadnos ahora. Majestad. Canciller. Por esa misma razón debéis ejecutar a Milovich ¿Y crear un mártir? La piedad puede confundirse con la debilidad. Pero en este caso, sería como admitir que sois culpable. Vicecanciller Bestusev, ¿cuál es vuestro consejo? Coincido con el canciller, majestad. a la que llamáis emperatriz. Primero mató a Pedro, su propio legítimo esposo, y ahora a Iván, nuestro Ivanuska, nuestro legítimo zar. ¡Un crimen! ¡Un crimen! Como sabéis, caballeros, en los últimos meses, nuestras relaciones con el sultán de Turquía se han deteriorado. Y ahora debo informaros de que se ha secuestrado y encarcelado al embajador de Rusia. Más aún, al parecer, nos han declarado la guerra. ¡Maldición! ¡Eso es un agravio para la madre patria! Debo rogaros que no toméis una decisión precipitada. Yo también acostumbro a recomendar la reflexión antes de actuar. Habéis hecho muchos cambios desde que llegasteis al poder y yo no sé he aceptado a pies juntillas. Pero hace tiempo que soy consciente de que preparáis en secreto una medida para abolir la servidumbre. Mi opinión sobre el particular nunca fue un secreto. La esclavitud es una abominación. Eso puede parecer. Pero ahora tenéis que combatir contra los turcos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque de lo contrario seríais humillada ante Europa. Y ya que debéis hacer la guerra, decidme. ¿Quién la sufragará? ¿El siervo? No. ¿El mercader? No. El terrateniente pagará, como siempre ha hecho. El terrateniente que paga sus impuestos a vuestro tesoro. Que envía a sus hijos como oficiales a vuestros ejércitos. El terrateniente que mide su riqueza en términos de almas, Majestad. Siervos, esclavos, como queráis. Destruid la riqueza del terrateniente, Majestad. Él contraatacará. Y Dios sabe, Majestad, que yo lucharé codo con codo a su lado. ¿No habéis hablado? Creí que compartíamos un sueño. Él tiene razón, señora. No podéis evitar la guerra. Y no quiero evitarla. Entonces tenéis que contar con los terratenientes. Oh. Ni siquiera vos podéis verlo. Fijaos en Inglaterra, en Francia. Simples motas en el mapa comparadas con Rusia, pero mucho más ricas. ¿Por qué? Porque allí los hombres libres trabajan la tierra por un salario. O pagan una renta a sus dueños. Yo no quiero empobrecer a los terratenientes, quiero enriquecerlos En resumen, Majestad O tenéis una guerra con los turcos O una guerra civil Grisa, vos. ¿Ahora os envía a vos? No me ha mandado ella. Catalina no sabe que he venido. ¿Entonces? Veo que además habéis perdido la educación en este lúgubre lugar. ¿Además de qué? De todo, diría yo. Aunque no vuestra galanura. ¿Seguro que no os envía ella? ¿Por qué estáis aquí? Para recordaros que estamos en guerra. Que sois un soldado. Para recordaros que fuera hay un mundo. ¿Habéis llegado a conoceros en este lugar, Grisa? Me parece que sí. <ríe> Creo que yo os conozco mejor. Estoy segura de que aceptará las condiciones que queréis imponer. Hasta pronto, querido Grisa. Coronel Me gustáis más de uniforme Tiene mucho más colorido <risa> Eso está mejor He venido a despedirme de vos, majestad Es muy apropiado Y a pedir vuestra bendición Ya sabéis que la tenéis con todo mi corazón. Bien. No quiero entreteneros. Adiós, coronel. Buena suerte. Majestad. Esto te lo debo a ti, Covia. ¿Lo creéis de verdad? ¿Mm. Quiera Dios que vuelva. Quiera Dios que no le hayamos enviado a la muerte. My dear Colonel. Para leer cartas, y os preguntaréis por qué razón os escribo. Solo para rogaros que no os expongáis a demasiados peligros. Vuestras hazañas me impulsan a pensar que vuestra pérdida sería un duro golpe para nuestra causa. Recordad el consejo de nuestro poeta favorito. Non omnia possumus omnes Y no intentéis hacerlo todo. Los turcos hoy están muy atareados. Veamos qué podemos hacer. Creo que podemos tomar esa batería rodeándolos. Nos harían pedazos. Hay 500 mosqueteros defendiéndola. Más bien, 1.500. La mayoría ya hemos hecho esto antes. Es un trabajo fogoso, pero nos gusta. La rapidez es la clave. Recordadlo. Columnas apretadas, cabezas gachas, aplastadlos antes de que recarguen. dirán que hemos hecho retroceder al turco Y eso es cierto Pero como consecuencia está contraatacando con singular de nuevo. Nuestro principal enemigo es el exceso de confianza Los turcos os bombardean con sus cañones y yo os bombardeo con mis cartas. Primero, permitid que me regocije con vos por vuestro ascenso y os asegure que no solo debéis a ninguno de mis favores, sino a vuestras propias hazañas. Toda Europa aplaude vuestras victorias. se salen. ¿Y qué importa? Oferta para vos. Servicio regular bajo mi mando. Os daré el rango de coronel y lo que queráis para ellos. No me recordáis, ¿verdad? Cumplí la orden de arrestaros. Y quiero enmendarme por el pasado y por lo de hoy. La guerra terminará dentro de poco. Me encargaré de que os recompensen. La emperatriz es generosa. No luchamos por la emperatriz tampoco por Rusia, sino porque los turcos destruyeron nuestra aldea y mataron a nuestro pueblo. Lástima. Majestad, General. Oh, debo decir que no cesáis de sorprenderme. Regresáis de la guerra cubierto de gloria e inmediatamente solicitáis el relevado de vuestro mando. Confío en que consideréis oportuno concedérmelo. Estaría predispuesta si conociera vuestros motivos. ¿Se me requiere aportar alguno? Creo que me debéis una explicación. ¿De veros? ¿A vos? Desde luego. Uno está siempre en deuda con su soberano por mucho que haya pagado lo había olvidado. Me alegra que no olvidéis eso. Vos estáis aquí, muy lejos del campo de batalla, y habláis de gloria. Pero en el campo solo flota el hedor de la carne que se va pudriendo, sin remedio. Los gritos de los hombres atormentados por el dolor. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando estás contemplando a un joven que ha muerto sin vivir, yo quería serviros. Incluso eso es mentira. Yo quería mandar, pero... pero... descubrí. Descubristeis que mandar significaba estar solo. ¿Sí? Sí. Pensando en mi abuelo, despachando asuntos de estado a través de las almohadas. ¿No quieres saber en qué estaba pensando yo? ¿Mm? En una frase de nuestro poeta favorito. ¿Propio de ti? ¿Cuál de ellas? Nun exio quid sit amor. Ahora sé qué es el amor. La alemana os está desangrando con sus impuestos. Madres, os roba a vuestros hijos. Esposas, os roba a vuestros maridos. Y vosotros clamáis a Dios, ¿por qué nos quitaste al zar Pedro? ¿Por qué le dejaste matar a nuestro verdadero zar? Pero Dios no ha sido burlado. Era mentira, ella no le mató. Le puso la cuerda al cuello... ¡Pero él no murió! ¡Aún está vivo! ¡Dispuesto a guiaros! ¡Dispuesto a liberaros! ¡Miradle! ¡Él romperá vuestras cadenas! ¡Obedecedle! ¡Seguidle! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! Toda la región del Volga está en plena revuelta. Según el último informe, vuestras tropas han desertado para unirse a Pugachev. ¿Qué? No creo ni una palabra. Solo es un rumor. Estoy de acuerdo. No tiene sentido. ¿Qué razón podrían tener nuestros hombres para pasarse a ese absurdo impostor? Las pelucas. Los mandamos al combate llevando pelucas. Un soldado puede dejar que se oxide su mosquete y que el filo de su espada se embote, pero pobre de él si su peluca no está adecuadamente rizada y empolvada. Eso es cierto. Con el calor las pelucas producen insolaciones y constantemente irritaciones y piojos. ¿Sabéis que los turcos nos llaman rascacabezas? Pero los rascacabezas los derrotan. Eso es porque son leones. Bajo el mando de Asnos. Menciono las pelucas como un síntoma del malestar general. El sistema de nuestro ejército es bárbaro. Es absurdo. ¿Algún otro asunto? Pugachev ha comenzado a acuñar su propia moneda, Majestad. Oh, sí. Realmente no podemos consentirlo. General Carr. Encabezaréis una expedición de castigo contra los rebeldes. Quiero que los detengan con rapidez. Como vuestra majestad ordene. ¿Por qué no me mandaste a mí? Gorisa? Lo que acabo de decir lo he dicho en serio. La mayoría de nuestros generales son idiotas. Te lo concedo, pero no el general Carr. Grisa, francamente, a veces te pones imposible. Hace pocos meses estabas pidiendo que te relevaran del mando. Puede que Carr sea competente, pero es un carnicero como los demás. Batalla tras batalla, aniquilará a miles de rusos y convertirá una sublevación en una revolución. ¿Conoces un modo mejor? Desde luego, pero no me envías allí porque quieres retenerme a tu lado. El emperador de la noche descansa. Es inútil. Me niego a discutir. ¡Que toquen retirada! Sí, mi general. Hemos aplastado todo el poder turco en el sur. Los tártaros tendrán que someterse y el Khan lo sabe, pero podemos llegar más lejos. Derrotaremos a los cosacos zaporosianos, eso nos dará el control de las estepas del sur y construiremos un puerto donde el Nieper desemboca en el Mar Negro. ¿Me escuchas? Sí, desde luego. Luego separaremos Crimea del Imperio Turco. Estableceremos allí un estado independiente bajo un gobernante títeres sin derramar una gota de sangre. ¿No has oído ni una palabra de lo que he dicho? Me han comunicado que los rebeldes han derrotado al general Kar. Y tú me lo advertiste. ¿Por qué no me avisaste? Porque sabía que querrías reemplazarle. Debes enviarme. Es tu deber. Es aquel ¿Seguro que su información es solvente? La vieja historia Pogachev le robó a la esposa Tiene esa mala costumbre Piensa que es eso lo que se espera de un zar Aún así Me jugaría la vida Es más, exactamente es eso lo que voy a hacer Si fracaso, ella no me perdonará Tranquilo Sois una de las pocas personas en quien ella confía No puede haber errores Además, uno se oxida en la corte con tantos tejemanejes. Hay que volver a ensuciarse las manos. ¡Atojo! No conozco tu cara. Yo la tuya, sí. Luchaste en Orenburg, ¿verdad? Sí. Yo también, hermano. Yo también. ¿Cuál es tu propósito? Para su majestad, el zar Pedro. 50 docenas. No, bebe a su salud. Larga vida al zar. Arre. ¿Qué te propones? No te conozco. ¿No luchaste tú en Orenburg? No, ya no. Pues yo sí. Y maté a unos cuantos con esto. Está bien. Está bien. Lo siento, pero era necesario. Debiste aceptar mi oferta. Seguirán luchando contra ti. Seguirán luchando sin mí. Estoy en condiciones de salvar tu vida, como tú salvaste la mía. Lo haré, cueste lo que cueste. Tienes mi palabra. Escupo en tu palabra de honor. ¡Ellos harán pedazos tu pequeño ejército! Oído antes todos esos argumentos. Ejecutamos a Mirovich. ¿Acaso se ha convertido en mártir? La ejecución dio alas a la revolución de Pugachev. Mataba a Pugachev y provocaréis más rebelión. Cualquier señal de clemencia sería interpretada como debilidad. No podéis permitíroslo. Gracias, caballeros. Os comunicaré mi decisión en su momento. Forman una poderosa alianza. Y cuentan con poderosas razones. Al diablo sus razones. Pero están basadas en el raciocinio, Grisa. Y tus razones son emocionales. Sí, sí, te pido que perdones a Pugachev porque le di mi solemne palabra. Grisa. Manténle en prisión, exíliale, no me importa. Si le ejecutas, me deshonrarás. No se trata de otorgar un favor. Hay asuntos de gran importancia en juego. Lo nuestro también está en juego. Si me niegas esto, no volverás a verme en la corte. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo osas imponerme esa condición? Porque yo soy tu igual. Me he ganado. Mi sitio a tu lado. Si lo niegas, lo destruirás todo. Terminaremos. General Potenkin. Sé que tenéis una deuda personal con Puechev. ¿O eso creéis? La emperatriz. También lo sabe. No he ocultado nada. Sí, bueno, no se puede estar seguro del verdadero motivo de un hombre. Pero en todo caso... Os daré un consejo. Ceñíos al trabajo. Disfrutad de los favores imperiales. Divertidla. Coleccionad títulos y haciendas. Pero no os inmiscuyáis en política. hermosa, no pude miraros bien la última vez, ¿recordáis? Lo recuerdo. Vais a decapitarme, ¿verdad? No lo sé. Más vale que lo hagáis, porque en caso contrario os decapitaré yo. Oh, eso es lo que haríais. Si os dejara en prisión o os exiliara, decapitarme. ¿Por qué? Es a que las almas humanas sean compradas y vendidas como animales. No. ¿Es justo que millones pasen hambre para que sus amos puedan engordar? No. ¿Acaso lo que vos llamáis vuestro imperio no es una abominación? ¿Y vos qué pondríais en su lugar? ¿Mataríais, quemaríais, destruiríais, pero qué construiríais? El hombre nació libre. Más por doquier le acechan las cadenas. Ruso. Yo no sé quién lo dijo, pero es la palabra de Dios. Os voy a decir qué construiría yo. Haría un mundo nuevo, un mundo donde todos los hombres nacieran libres, donde todos fueran iguales. Eso es lo que haría yo. Sobre las ruinas de lo antiguo... Para construir una casa primero hay que nivelar el terreno. Ah, oh, no. Hay que poner los cimientos. Lo habéis oído. Un hombre peligroso, Majestad, con ideas revolucionarias. Tenéis que ejecutar a Pugachev. ¿Son tus palabras o las de Boronzov? Son las mismas. Si lo hago, me arriesgo a perder a Grisa. No creo que eso ocurra, Catalina. Tú no le conoces. No tan bien como vos, pero sí lo suficiente. Conozco a los hombres, despotrican y claman por su honor. Pero al final sirven a su propio interés. Pensad en lo que está en juego, en lo que Grisa se expone a perder. Solo pienso en lo que puedo perder yo. Eso es todo. suplico que le perdonéis, os lo imploro. Matadle y estaréis en poder de ese hombre eternamente. Y dejaréis al pueblo ruso encadenado durante otros cientos, doscientos o trescientos años. Lo supliqué. Lo exigiste. Está bien, lo exigí. También te hice una advertencia. Hablé con él personalmente y vi lo que era. No tuve elección. Tuviste miedo de Boronzov y de Vestuchev. Tuve miedo de Pugachev. Pero no de mí. Pensaste que te había amenazado en balde, que despotricaría y clamaría por mi honor, pero que inclinaría la cerviz. Pensé que al menos escucharías. ¿El qué? Razones. Dios santo. Vamos a discutir porque por una vez, una... La política del Estado ha contrariado tu orgullo. No es mi orgullo el que está en juego, sino el tuyo. La verdad es que no quieres tolerar a un igual. Podrías nombrarme emperador de Rusia, pero yo seguiría siendo el emperador de la noche. Entonces que Dios te condene. La condena será mutua. El eco de sus palabras resonó toda mi vida. Quizá fuéramos ambos condenados. Eso me partió el corazón. Quizá también le partiera el suyo. Pero ninguno de los dos era de naturaleza quejumbrosa. Él conquistó Crimea para mí y cumplió mi sueño de unir el Mar Negro con el Báltico. Me han dicho que en Francia me llaman Catalina Le Grand. Él grande, con género masculino. Pues bien, Gané todas las guerras en que combatí. Añadí inmensos territorios al imperio. Reformé leyes e instituciones. Llevé a Rusia a la Edad Moderna. Creo haberme ganado ese título. Catalina la Grande.